Ubuntu es un concepto ético sudafricano que traduce Soy porque somos, es decir, soy feliz si todos somos felices. de Capacudi Proyecto Simbiosis Amanece en Bogotá, una gris metrópoli descansando en la meseta de la hermosa cordillera oriental colombiana con bellas heridas sin la polución y el sofocante movimiento de personas que salen presurosas cada mañana para subir al sistema de transporte urbano obligadas por la necesidad. La subsistencia resulta ser una pesada carga que nos ata a las costumbres impuestas por el sistema sociopolítico preestablecido. No es sano vivir sumergidos en tanta contaminación, estrés y hacinamiento. Empezamos el día con alimentos procesados, alimentamos a nuestros niños con transgénicos, pesticidas, Laquicidas, herbicidas, fertilizantes, conservantes, colorantes artificiales, preservantes, grasas polisaturadas y azúcares. Añoramos despertar con el trino de los pájaros, alzar la vista a cielos limpios y profundos, recibir el amanecer que se levanta besando el paisaje y el espíritu, sembrar, sembrando en el corazón nobles propósitos, utilizando las tecnologías para construir sin ser absorbidos por ellas, creciendo y evolucionando en amplios entornos, aprendiendo a vibrar en armonía con la música del universo. Ya con la firme resolución de salvar a nuestras familias y escapar al ruido, del smog, de la sofocante publicidad y sus condicionantes, nos abrazamos a la idea de superar el obstáculo de la subsistencia, tomando la resolución de cambiar, de abandonar y enfrentar el proceso. En el camino aprendemos que no estamos solos, que esta misma idea se refleja en los ojos de muchos, que en otros también brilla la misma esperanza. Nos unimos, más y más cada día hasta formar un núcleo fuerte, una comunidad que no se conforma con lo establecido y persigue el cambio. Esta es la transformación pacífica de seres en transición hacia la luz. Esta es Alea Kapakuri, esto sale es a capa curí, esto sale es a capa curí, capacurí. curí, esto sale es a capa curí, esto sale es a capa curí, esto sale a capa curí, capa Un hermoso propósito que alcanzará el diseño de un estilo de vida sano y feliz para crecer en armonía con la naturaleza, respetando su movimiento y su lógica. Ayúdanos a construir este paraíso para ti, para todos, solo haces falta tú, solo haces falta tú, ayúdanos a construir, este paraíso para ti, para todos, solo haces falta tú, solo haces falta tú. Entre todos construiremos las bases de un mundo mejor. Lo único que hace falta para iniciar el cambio es poner en marcha pequeñas acciones. Nosotros pondremos el trabajo. Tú danos apoyo para iniciar labores, según tus posibilidades. La unión hace la fuerza y suave resulta la labor cuando muchos comparten la fatiga. Líderes no hay que buscarlos, hay que serlos. O en palabras de la tribu Hopi de Arizona. Somos aquellos a los que hemos estado esperando. Soy Ecualdea Capacurí. Somos, Somos Ecualdea Capacurí. Capacurí. Yo soy Ecualdea Capacurí. El universo nos bendiga y nos guíe siempre. Namaste. Namaste. Namaste.